así familia en lo que esperamos unos 5 minutos más para hacer el sorteo el primer sorteo de, de navidad donde vamos a regalar un spark vamos, vamos a poner un poquito de música que según es de navidad ok como les decía en lo que esperamos unos 5 minutos más acaban de llegar los adornos navideños vamos a abrir unos pocos y vamos a decorar nuestras casitas a ver, a ver qué tal se ve Necesito un efecto especial. Ah, miren. Ahí son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho cada cajita. Aunque okay. vamos a ponerlo otra vez. A ver qué nos da. Dejé de construir esos edificios grandes porque estoy en otro evento. Ahorita les enseño dónde ah este es mi favorito el santa que se quedó atorado ya fueron todos ah como que me faltaron siento que me robaron a ver vamos a ver estos son los de halloween aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 solamente me entregaron 11 pero son más ok esto es lo que vamos a hacer nos vamos a san francisco vámonos al sunset y aquí tengo que ponerle que se vean los edificios esto se lo quito cuando estoy buscando tesoros para que no se atore la, la computadora ahí está aquí en este barrio de sunset de outer sunset y del inner sunset estoy en una competencia en el momento si se construyen más de 100 edificios en las próximas semanas el premio mayor va a ser de un millón de UPEX si sí nos conviene participar en este en este evento vamos a decorar nuestra casita vamos a decorar aquí está esta Miren cómo se ve. Ah, está bonito. Aquí está. El que sigue. Vamos a decorar este. Decoramos. Ah, vamos a poner este de acá. A ver cómo se ve. Ah, miren este. Le cambió el color a mi a mi edificio. Está bonito también. Lo aceptamos. Muy bien. Tendré para este. ¿Me sobrará o no? Vamos a decorar. Ah, sí, miren. Todavía me queda uno. Aquí dice que no son compatibles estos, todos estos. No hay problema. Seleccionamos. Vamos a ver cómo está. Ahí está, más o menos. El Santa tiene una cerveza. Pues una vela la campana y creo que es una cerveza quién sabe perfecto y ahí están las decoraciones recuerden que según mi estrategia estas van a valer mucho el próximo año espero venderlas por unos 25 dólares cada una creo que muchos jugadores van a querer tener la primera edición de los NFTs vamos a ver si, si le atine o no Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer el sorteo. Aquí están los nombres de todos los participantes. El primer sorteo es un Spark por una semana cortesía de Urban. Urban no puede participar en este sorteo porque él está donando el Spark. Pero sí va a poder participar en los que vienen. Aquí están los nombres de todos los jugadores que pusieron la dirección de su propiedad en donde están construyendo. Así es que muchísima suerte. Espero que les sirva este Spark por una semana. Y vamos a hacer el full screen. ¿Están listos? Una. Mucha suerte a todos. Ah, ahí donde le apretó. Aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Oh, oh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uh, Tony Z. Muchas felicidades, Tony. Te voy a mandar un mensaje y le voy a mandar un mensaje también a Urban para que sepa que tú eres el ganador. tienes cuatro días para comunicarte con Urban para que te ponga el Spark en tu propiedad. le okay, cerramos. Si por alguna razón en cuatro días no te comunicas con Urban Vamos a tener que hacer otro sorteo. Para que podamos regalar este. Este Spark. Ah, ya se unió Urban. Ya hice el primer sorteo. Fue Tony Z el que se lo ganó. Lo acabo de terminar. Ya lo perdiste. Pero voy a poner el, el video en el... en el YouTube. Y subir el link para que todos lo vean. En vivo y todo color. A ver, me regreso al Discord. Le voy a mandar un mensaje a Tony Z Urban para que te contacte y le des el spark por una semana ya es, es todo para ver si podemos usar esto más seguido para que podamos explicarle a los jugadores creo que será más fácil así como lo hacen en el canal de inglés donde les explican a los jugadores cómo hacer todo en lugar de estar mandándonos mensajes ojalá que algunos de ustedes puedan meterse aquí al canal y ayudar a los jugadores nuevos cuando, cuando puedan. No sé si tenemos que darles permisos a ciertas personas. Voy a tener que preguntarle a, a Caro porque no sé de esto. Ya, es todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Tal vez a la misma hora. Para hacer el siguiente sorteo. ¿Qué será? ¿Qué es el, qué es el siguiente sorteo? El día de mañana. Una propiedad en Chicago. Cortesía de Peter Hart. Mañana es, todos van a poder calificar para el sorteo. Hasta luego familia. Nos vemos despuesito.